Hola a todos y bienvenidos a este tutorial sobre la base de datos eh, Asave, que la tenemos aquí en nuestra guía de ciencia, dentro de la base de datos de Alimentos, Nutrición y Agricultura, y nos podemos pues, directamente conectar desde aquí. Aquí podemos ver que esta base de datos se trata de una base de datos a texto completo suscrita por la US eh, que eh, bueno, abarca. Eh, eh, el tema, los temas de la ingeniería agrícola y biológica. Eh, está producida por, la, por actualmente eh, lo que se conoce como ASABE, eh, ya que eh, esta base de datos eh, se crea en el año 1907 como ASAE y en el año 2005 pasa a llamarse ASABE, ¿sí? que es la American Society of Agriculture, Turchal and eh, Biological Engineers. Eh, puede usarse esta base de datos para documentarse eh, sobre áreas de la agricultura y biología. Eh, ASABE es una organización eh, científica y educativa que cuenta con miembros en más de 100 países. El objetivo es eh, de esta entidad es avanzar en la ingeniería aplicada a, aplicada a la agricultura, alimentos y sistemas biológicos. Eh, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la base de datos nos ofrece como tres formas de búsqueda, la, lo que es la búsqueda eh, básica que podríamos decir, eh, recomendable para aquellos que quieran conocer bien su funcionamiento es leerse eh, esta ayuda. Aunque bueno, en este tutorial vamos a, a dar eh, pues, las principales eh, opciones de búsqueda. La otra opción es eh, navegar o ojear por las publicaciones. Y aquí podemos ver las distintas tipologías de documentos que incluye este portal de información y podemos pues directamente entrar, por ejemplo, en las normas y ver eh, bueno, cuáles son las publicaciones, podemos ver un astra y eh, descargarnos el, el, la norma en, en PDF. Otra de las opciones es eh, eh, la, poder buscar eh, con la búsqueda avanzada de Google, eh, pero limitado, restringido al dominio de Asave. Y realmente, pues como he comentado, vamos a explicar la primera, lo que es la búsqueda que vemos aquí en pantalla, eh, básicamente este cuadradito que tenemos aquí. Eh, tener en cuenta que esta base de datos muestra los resultados por eh, relevancia y limitado a 1.000 eh, documentos. ¿Mm? Vamos a hacer eh, distintos ejemplos. Lo primero que tenemos es que tener en cuenta es que podemos buscar en todas las categorías o bien pues, seleccionar, por ejemplo, una categoría concreta. Podemos, además, pues, no solamente buscar por palabras clave o palabras en cualquier parte del registro, sino también por DOI, por título del documento o autores. Básicamente, nosotros vamos a recuperar eh, bueno, información sobre un tema concreto. La, la base de datos nos recomienda eh, que eh, se introduzcan a la hora de buscar dos o tres palabras clave. La primera acción que nos aparece, que es eh, buscar eh, con todas las palabras, eh, por, eh, si nosotros además eh, entrecomillamos, bueno, este es un ejemplo que viene en la propia guía, si nosotros entrecomillamos, realmente esta búsqueda se comporta como si trabajáramos con el operador booleano NEAR. Vamos a darle. Y es eh, bueno esto es importante porque podemos verlo aquí, eh, en la parte superior, donde nos da los resultados de búsqueda, podemos ver eh, nuestra estrategia de búsqueda. Eh, y en este caso vemos que nos introducen el concepto, el, perdón, el operador booleano NEAR. ¿Mm? Vamos a dar otra vez aquí a Search. También podemos buscar eh, palabras en cualquier categoría o en una de ellas y buscar con una uh, palabra exacta o frase. ¿vale? Por ejemplo, eh, vamos a poner Defects of Processing Hay que tener cuidado, como en cualquier base de datos, que no escribamos, eh, ni, no cometamos ningún error al escribir porque nos los va a identificar como, como palabras distintas. ¿Mm? Vale, Vamos a dar a buscar. ¿Vale? Y en este caso eh, no, hemos obtenido uh, cinco uh, documentos. ¿Mm? Bueno, nos podemos fijar en. Por ejemplo, esto está dentro de Transactions o de Asave, ¿eh? que son bueno, revistas, etc. Vamos a hacer otro tipo de búsqueda eh, que sería ya la última donde eh, eh, esta última cajetilla en el que podemos buscar palabras clave en cualquier parte del registro eh, eh, con al menos una de las palabras es y, y se comporta igual que si usáramos el operador eh, booleano OR, ¿eh? lo que es el O. Eh, por ejemplo, si yo pongo uh, grip eh, y ligación eh, SDI, pues me lo va a combinar con el operador OR. Vamos a darle... Y en este caso, pues, encontramos, como vemos, muchísimos documentos. ¿eh? Porque veis que así se comporta esta estrategia de búsqueda. ¿eh? También, bueno, podríamos entrecomillar Drip y rigacho eh, y a lo mejor lo hace de otra forma. Importante es que eh, cuando, cuando recuperamos, eh, en, en algunos casos, eh, si vemos... Eh, el año con la roba, al final eh, eso nos representa el año de publicación. ¿Mm? Bueno, también podemos ver, por ejemplo, aquí los DOIs. Luego podemos, eh, a, además de eh, ver un, el Astra y descargarnos el PDF, tenemos también la opción de exportar a, a, a los gestores, en este caso lo que genera es un RIS, que habría que probar si funciona con los gestores de referencia que que manejamos ¿Mm? bueno vamos a hacer también en la base de datos esto simplemente voy a explicarlo por si hiciera falta en, en la base de datos eh, podemos por ejemplo eh, usar los truncamientos ¿eh? podemos usar eh, fly truncado o por ejemplo lo podemos usar eh, también fly eh, en este caso, en lugar de con un asterisco, con dos. ¿eh? La diferencia entre el fly con un asterisco y con dos es que eh, en, en el segundo caso eh, lo que nos va a, a truncar es la raíz de la palabra. ¿eh? Y aquí nos puede, con un solo truncamiento, lo que nos puede es recuperar otras palabras que empiecen por eh, fly. ¿eh? Vale, vamos a hacer, para terminar, eh, le voy a dar otra vez a search para dejarlo en blanco. Vamos a hacer una búsqueda aquí en, en eh, las listas de palabras claves. Si os fijáis, cuando nosotros eh, seleccionamos las listas de palabras claves, eh, pues nos dice eh, que va a buscar en la palabra exacta o en la frase. ¿Vale? Entonces, pues, si nosotros ponemos, por ejemplo, Read. Y damos a buscar, pues claro, nos busca eh, tres documentos nada más porque exactamente nos recupera esto como palabras clave. ¿Mm? Vamos a pinchar en uno de ellos para que veamos ¿no? cómo es el documento y para finalizar voy a enseñaros lo que os comenté antes ¿eh? aquí se ve el año de publicación con la jeba del arte bueno pues esto es todo eh, cualquier duda pues tenéis los comentarios para preguntarnos y aprovechamos como siempre para enviaros un cordial saludo desde el que hay antonio Dulloa de la universidad de sevilla